¿Quiénes medidas concretas pensa adoptar para reivindicar los intereses de la ciudadanía valenciana y de las instituciones que les son más propias en relación en la ley de la racionalización y sostenibilidad de la administración local? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel, Presidente del Consejo. Le responde la pregunta. Muchas gracias, señor Presidente, señor Montiel. Allo que estigua en la nuestra mano per tal de acabar el mes pronto posible, A además de tener en cuenta que conte con la complicidad del gobierno valenciano. El gobierno valenciano es un gobierno profundamente municipalista. Creo que aquellas eh, instituciones que están más próximas a los ciudadanos son instituciones que han de tener el mayor vigor posible, porque son aquellas que se pueden fiscalizar de una manera más clara, porque son aquellas que pueden prestar servicios de una manera más directa y son las que entienden, además, una cuestión que para nosotros es fundamental, que es la cuestión social. Y para eso una de las primeras medidas que va a tener este gobierno va a ser retornar los competencias en educación, en servicios sociales, en todo ello que te equivore en, el, en las cuestiones fundamentales para la ciudadanía. Es evidente que eh, España, en su conjunto, que de una vez de pertotes donarle una solución a lo que es la, el financiamiento a medios de los ayuntamientos, de los corporaciones locales y sobre todo además que haya un cumplimiento estricto no? es de que dice la Constitución respecto al papel político también de los ayuntamientos. La autonomía local ha estado muchas veces intentada, soslejada, ¿no? Porque, fundamentalmente, lo que se trata es de que haya un cumplimiento de lo que es un Estado compartido. Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamientos. Y desde esa perspectiva, la ley efectivamente ni racionaliza ni es sostenible. Eh, en aquel momento, cuando se va a posar la mandatoria lo que se trataba y lo que se estaba diciendo en aquel momento es que eh, el show de los alcaldes, se volvía a fusionar a finalmente todo no queda quedado en res porque evidentemente, el 80% de los alcaldes alcaldes y regidores de, de todo el Estado no cobren están haciendo un grandísimo esfuerzo personal por sus pobres. Y yo voy así, también voy a reivindicar el papel de regidores, regidores, alcaldes y alcaldeses que están donando la cara a todos los días al servicio de los ciudadanos en el momento de dificultad. Pero también, señor Montiel, yo le digo que en todo lo que podemos trabajar juntos para acabar esta ley, conte en el lugar de Valencia. Gracias. Muchas gracias. el consejo. Señor Montiel, te usted la, la palabra. Gracias. ¿Cómo está cómo usted, puede, señor Montiel? Muchas gracias, eh, presidente. Muchas gracias. Señor Puig. Eh, eh, me agrada sentir o dir a eso, pero en costa creure. ¿Por qué? Mire, hubo un tiempo en el que el Partido Socialista efectivamente parecía tener una cierta coherencia entre lo que decía y lo que hacía en relación con el municipalismo. Yo le quiero recordar en diciembre del 2014, la, la secretaria en aquel momento de, de política local hablaba de que el PSOE se compromete a derogar la fatídica ley Montoro. En marzo del 2016, el SOE e incluso Ciudadanos, eh, junto con Podemos y el resto de fuerzas parlamentarias en el Congreso, aprobaron una PNL que solo, a la que solo se opuso el Partido Popular para derogar la ley Montoro. En octubre del 2016, en, esta misma, en estas mismas Cortes, se aprobó a iniciativa de Podemos, con la única oposición del Partido Popular, una proposición no de ley en la que se le daba tres meses a su Gobierno para manifestar el rechazo al contenido de la Ley 27/2013, de la Ley Montoro, instarlo, instar al Gobierno de España a derogarla y también instar al Gobierno de España para que junto con los gobiernos de todas las comunidades autónomas y los representantes del mundo local se consensúe un nuevo marco de financiación para los municipios españoles y valencianos. Esto se aprobó el día, como le digo, 14 de octubre del 2016. Han pasado más de tres meses. Eh, y casualmente llegamos ahora a la situación de que el pasado 14 de febrero el Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de la tramitación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa de eh, Podemos en la que solo se quería derogar la Ley Montoro mientras habría un periodo transitorio de nueve meses para que el Gobierno presentara un nuevo proyecto de ley. Fue la abstención del Partido Socialista la que permitió que el Partido Popular saliera una vez más triunfante en su estrategia antimunicipalista. Y mire, yo creo que el Partido Socialista lleva ya demasiado tiempo, demasiado tiempo eh, jugando a ser el salvavidas del PP. Ya ha facilitado la investidura de Rajoy ha evitado la derogación de la ley Montoro, y yo me pregunto dónde están aquellos compromisos eh, que en su momento exhibieron no solo ante, eh, ante el Congreso el, o las sedes parlamentarias, sino ante la ciudadanía. Yo recuerdo aquel tiempo, te ha dicho hoy, trabajaremos juntos, bueno, yo lo echo de menos, echo de menos que el Partido Socialista esté a la altura de las circunstancias y cumpla con los compromisos. Habíamos hablado de que un gobierno en minoría de Rajoy, y esto se dijo por su grupo eh, en el proceso de investidura, un gobierno en minoría de Rajoy permitiría que de todas formas una mayoría parlamentaria de progreso permitiera derogar la ley Montoro, la ley Mordaza, las reformas laborales, la Lonce y me temo que ustedes van deslizándose hacia una pendiente en la que prefieren jugar a ser el socio necesario de la Triple Alianza antes que un partido que cumpla con sus compromisos. Me parece, me parece que le están haciendo a usted un flaco favor en Madrid, señor Puig. Le están haciendo a usted un flaco favor. Yo creo que al final... Eh, mire, hubo una, un detalle en el Congreso del Partido Popular, eh, ese Partido Popular... Eh, de unanimidades que reveló el auténtico poder de, de la señora Cospedal que es quien manda, parece ser, en el PP que, eh, en el que Rajoy dijo una ocurrencia interesante dijo, somos reformistas pero a nuestro ritmo pues bien, señor Put, yo creo que eh, me, quisiera no creer que también ese ritmo se lo está marcando al Partido Socialista, el señor Rajoy y mire, le voy a decir una cosa porque no me gusta simplemente hacer la crítica por la crítica en este momento está en el periodo de información pública, termina la semana pasada, el proyecto de decreto. El proyecto de decreto, eh, yo le quiero recordar que hace más de un año desde esta tribuna en una pregunta al presidente ya le advertimos sobre la necesidad de articular un mecanismo jurídico para garantizar las ayudas. Pero como el proyecto de decreto se ha hecho tarde, y me temo que mal, genera un problema. Y es que en los presupuestos, en los municipios donde ya se ha aprobado el presupuesto 2017 no se van a poder aplicar las ayudas, no se van a poder aplicar el fondo porque la, el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 2/2012, que es la que regula la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, dice que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. Eso quiere decir que cuando los municipios valencianos que ya hayan aprobado su presupuesto, que hayan hecho sus deberes, vengan a ver cómo entra en vigor dentro de dos tres meses el decreto que ustedes han preparado, los dineros que reciben, como no los han podido presupuestar, los van a tener que aplicar a reducir el nivel de deuda pública no van a poder incrementar servicios no van a poder incrementar inversiones ni, ni, ni van a poder costear sus servicios ¿por qué? porque se ha hecho tarde y mal porque hace más de un año que se dijo en esta tribuna que había que dotar el Fondo de Cooperación Municipal y, no se, y ahora, en el 2018 no será problema porque si las normas objetivas que prevé el decreto entran en vigor los ayuntamientos podrán presupuestar para el 2018 esa previsión pero en este año, por efecto Recuérdenlo, artículo 12.5, Ley Orgánica 2. 2.012, que forma parte del paquete de la Ley Montoro, van a tener un problema porque no van a poder disponer libremente del dinero que tarde, escaso y mal les llega. Tomen nota porque no se puede jugar con declaraciones políticas y luego no hacer los deberes bien cuando toca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel. Presidente del Consejo, por acabar de... Responde la pregunta. Muchas gracias, señor presidente, señor Montiel. Muchas gracias, enemabore. El que es evidente es que el Fonds de Cooperación Local existís, existís, que no existía, y existís después de un compromiso del 99. No, por tan, escúcheme, eh, yo creo que todo se puede hacer mejor y todas esas aportaciones para hacer un mejor, pues se harán. También ser que previamente. De, a la aprobación de presupuestos, se va a parar en la Federación Valenciana de Municipios y el Centro también sabían que se a producir efectivamente una vez aprobados esos presupuestos porque a ese momento no se puede hacer el de el Fonds. Pero en cuanto cas yo también le reconozco que respecto a la casuística en concreto, pues saben més que yo y probablemente... Eh... Puede haber algún problema que ya habrá que bore de qué manera se sustancia la suya solución. Pero en los fondos de la cuestión de la suya pregunta, y le voy a decir que desde la perspectiva del gobierno valenciano no ya cap tipus dubte. Nosotros estén radicalmente en contra de salir o en manifestar y continuar en fe. Yo no soy aquí en estos momentos, porque también está tampoco es la tribuna adecuada, perdí que fans groups parlamentaris en el Congreso. También di que al parecer el que va a pasar el día tenía que bore mes que res en, en cuestiones derivadas de cómo era la propuesta que el yo desde luego le manifeste así, allí, y aún siga, que esa es una ley re... restrictiva y es una ley que cal deroga. Y cuando avances se derogue, mejor. Y le digo una cosa, pueden hacer una propuesta de mes si vos te nosotros les dispuestos a recolzar una proposición de ley, de este escorch, exigir la inmediata derogación de la ley. Yo creo que es una buena posibilidad, pero a que vea no de decadute del que pensemos, Nosotros pensemos que esa es una posibilidad y es una una eh, vocación clara de acabar en una ley que eh, efectivamente es una ley perniciosa para el conjunto de los eh, mire, algunos eh, en sentimos ya lo he dicho profundamente municipalistas y que vosotros que compartimos absolutamente eh, cuando estaba preparando esta intervención vais a mirar algunas cosas de clásicos, y esta vez, mire, una de las personas que más ha ayudado contra el municipalismo y de la cual han venido después, molta gente, ha sido esta señora que, que es mal estimada por alguna bancada, ¿no? la señora Thatcher. La señora Thatcher va a hacer una operación terrible contra todos de Y Pero la señora Thatcher va a hacer una cosa que la adreta la conservadora... Eh, anglesa que no es radical y como la nuestra desgraciadamente lo que patimos, va a hacer un informe que es el informe Griffiths y es un informe Griffiths que es muy interesante lo después de tantas porque el informe Griffiths desautoriza todo lo que es la ley de racionalización es claramente un informe que caldría que se elegieran los responsables del Partido Popular de una vez para todas dejar de perseguir los ayuntamientos. Muchas gracias, señor Montiel.